Buenas tardes, buenas noches o quizás buenas madrugadas. <ríe> Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Ventana al Circo Continuo. Desde ella, ustedes podrán conocer la intimidad de nuestros personajes y, obviamente, de los actores que los encarnan. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ha subido al escenario en la última función bajo el nombre de Cherry. Ella es además quien maquilla los rostros y enmascara quizás las emociones de todos nosotros. La conocemos también como Lara, la Aris para los amigos. Así que, sin más, los invito a esta nueva Ventana al Circo en Ti. Hola. Hola, tanto tiempo no eh, Siento ahora como que tendría que maquillarme más Yo quizás, porque la veo usted así toda diosa en la pantalla No estoy maquillada No, no me maquillé O sea, en una hora pude eh, hacer mucho Creo que nunca me maquillé tan rápido como para esto Pero no, no Estoy, estoy bien, estoy tranquila. Podría traguearme mucho más, ya lo sabés. Después puede ser el video tutorial de maquillaje rápido en cinco minutos para salir hecho una diosa en las pantallas del Instagram. Siempre. Sí. Vale. Entonces, sin más, pasamos a la primera pregunta, que obviamente va a ser la misma que torturó a todos los circontinuistas. Acá se va, dice no es maquillaje, es Photoshop analógico. Sí, sí hoy supuesto. en día con los filtros es como que están dejando de lado los maquillajes reales, ¿verdad? No, a se tocan caricatura. Entonces, caricaturicémonos y cuéntenos, ¿qué es para usted la rutina? La vine pensando mucho y no encuentro una respuesta. ¿Se escucha mucho el ruido de fondo? ¿No? Me tengo la ventana abierta y. Perdón, Avenida Santa Fe, colectivos, autos. No para ni en cuarentena. Es tremendo. Bueno, la rutina. Qué difícil. <ríe> es una serie de acontecimientos que se dan día tras día. <ríe> Según eh, Google eh, eh, diccionario, si buscas rutina en el diccionario aparece algo así. Y creo que, que sí, que <ríe> es eso rutina. Para mí también es medio así, yo soy bastante rutinaria. Eh, a veces no tanto, pero sí, trato de cumplir como ciertas eh, reglas, ciertas eh, cosas de, de eso como para mantener un orden, ¿no?, en, en, en el día. Eh, pero igual, a veces se rompe la rutina totalmente, igual. Bueno, se despilfarra todo. Pero sí sería como esa la definición de rutina, creo. Podría ser, ¿no? Algo que nos acompaña siempre y cuando no se descuajeringue por la realidad. Ah, entonces. Bien. Y para vos, ¿cuál es la rutina a la que se refiere el circo continuo? <risa> eh, es, es como pasar eh, esos números una y otra vez, pero siempre hay algo diferente en cada pasada que se da. Y yo creo que en la rutina de que habla cir Continuo, es como eh, algo de, de eso que decíamos, los acontecimientos que se van dando, pero que eh, siempre hay algo, una magia que, que lo hace diferente al resto, que lo hace diferente a todos los espectáculos, ¿no? Todos los espectáculos tienen algo, pero Circontinuo Continuo yo creo que, que tiene una magia que la rutina le da, <ríe> sería. Muchas gracias por Creo la que... respuesta. ¿Mm? Creo uh. que, que sería eso, ¿no? <ríe> Como lo interpreto. Y sos obviamente la maquilladora, es decir, continuo. ¿Hace cuánto sos maquilladora y cómo fue que iniciaste? Eh, inicié a maquillar en el 2014, eh, porque vi mmm, cuando hay un evento, un festival que se hacía todos los años, que era como una caminata zombie, que se hacía mucho en esa época, y, y me recopaba la onda de, de, de cómo se maquillaban, de zombies y todo eso, entonces dije, bueno, yo también quiero, y así comencé, como un en un curso haciendo maquillaje effects de efectos especiales y todo al revés de lo que una maquilladora empieza, ¿no? Una maquilladora por lo general empieza haciendo social y después se va perfeccionando. Bueno, no, yo empecé al revés de todo. Y trabajando como maquilladora estoy hace ya dos años más o menos, que, que decir trabajar, de que me dieron plata por lo que hice. Porque muchas veces uno, esto es muy cooperativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenés vos para darme? Y yo tengo esto, bueno, yo te maquillo, vos tenés las fotos y así. Eh, pero así más o menos hice dos años que, que maquillo cobrando. ¿Al mundo del circo? ¿Cómo fue que te acercaste? ¿Fue desde el maquillaje o...? No, de lo artístico. Eh, empecé con haciendo actuación, en realidad. Eh, y después conocí el Clown, eh, empecé como, eh, sí, nada, fue como, yo estudiaba una carrera que nada que ver con nada, y, y era como, bueno, me cansé a la de todo, y quiero ser artista, <risa> fue como, bueno, <risa> eh, no, quiero hacer actuación, porque yo hacía actuación cuando era muy, muy chica, y como que tengo como el bagaje ese de que me gustaba y dije bueno voy a hacer actuación y así empezó todo y cuando conocí a mi profesora de actuación ella empezó a dar también talleres de clown y me dijo che quieres fijarte bueno dale pues yo me mandaba todo y bueno y así me mandé a clown y fue conocí otra cosa totalmente diferente y, y nada, hasta hoy puedo decir que me gusta mucho más el clown que la actuación, totalmente me siento más como libre, más eh, como que sentís más como vos, para el juego yo que sé, hay muchas cosas que, que tiene el clown que es totalmente hermoso y diferente a lo que es la actuación nada, me encanta y sí, a, me preguntaste hace cuánto y en el 2000 Sí, más o menos como ahí 2014, habrá sido también como cuando empecé a, también a maquillar, eh, fue como todo, todo junto, una juntada de creatividad y de artístico eh, que se me vino y no, una luz, de, diciendo acá tenés y me tiraron una broche, me tiraron una nariz y anda, así, y acá estoy ya. O sea, el 2014 haciendo... fue la revelación artística. De esa época, 2013-2014 fue como una revelación artística, totalmente. Varsovia pregunta, ¿contá alguna anécdota de ese año en Espacio Granato? Ay, bueno, ahí es donde conocí a Barso, eh, gran compañero. Eh, bueno, ya se, se bautizó conmigo, ah, fuimos compañeritos de clown y... Y nada, yo creo que esa anécdota de, de cuando te ponen el nombre, va, te ponen, te pones y te ponen, ¿no? Es como algo es algo íntimo entre el público y uno. Eh, creo que eso fue, fue genial cuando me pusieron, yo no estaba segura de, de mi nombre y me lo tiraron, yo empecé a tirar nombres, nombres, y no, como el público no, no, y, y yo digo como, oh, bueno, la puta madre, hasta que me tiraron creo que la profesora fue que me dijo, probá con Cherry, fue como, bueno, y, y salió al toque y fue como listo, adopté el nombre ese, eh, lo mismo le pasó a Barso, que también fue piloteando por varios, ¿me acuerdo? Todos, todos fuimos como ahí en el rechazo, el, el golpe y la vuelta, el golpe y la vuelta, la aceptación eh, de, de eso, de, de ser... Eh, rechazado, y, y después la aceptación de que sí, de que eso era, esa era la identidad. Y, y sí, yo creo que la anécdota más linda fue esa, cuando nos recibimos, cuando nos bautizamos de clown, <ríe> creo que, que sí, eh, fue hermoso ese momento, muy divertido. O sea, porque yo justamente otra de las preguntas que tenía era por qué Cherry y cómo surgió ¿Podrías bueno, decir que surgió digamos, del pueblo? Surgió del pueblo, surgió ahí en, entre mis compañeros y eh, en ese momento que los quiero a todos y les mando un saludo a todos, <risa> ya que estoy, eh, que los recuerdo con mucho cariño y a sus nombres de clown también. Eh, que Sí, surgió del pueblo, digamos, surgió del pueblo y del momento y, y de la diversión también, porque también fue jugarlo un poco. Eh, Siempre se juega y, y también de aceptarlo, porque yo al principio, como veo, mmm, no sé, no sé, y lo terminé aceptando. Y, y me empezó a gustar, y ahora mi nombre por todos lados. <ríe> Soy Cherry por todos lados. Y, y nada, quedó ahí. Y... Eh, se me ocurre una pregunta fuera del libreto: ¿Cómo definirías a Cherry? Tu, Cherry tuvo muchas facetas. Eh, porque comenzó, comenzó siendo viendo a ver de dónde de dónde venía, eh, cómo, cómo empezó a, a, a siendo ella, ¿no? Y después como que fue cambiando, también uno cambia, eh, hay, hubo un corte en Cherry, me acuerdo, que, que hizo como un clip. Eh, ella jugaba mucho con, eh, a, a, con, con algo en particular, siempre le daba a ella, a eso. Y era divertido, el público le agrada y por eso obviamente lo hacía. Y sabía que era eso lo que eh, hacía clic y tac, eh, tac, de todo a Bueno, eh, Charlie es muy manuatopeya, tipo, todo el tiempo está tirando eh, ruiditos y sonidos y, y letritas y cosas así. Eh, eso creo que no lo cambió, sigue siendo un poco de eso, pero fue jugando con otras cosas y también el, un día sintió de que ya no era esa cherry antes y lo sintió mucho con el vestuario, me acuerdo que tuve que, que buscar otro vestuario porque ese ya no me identificaba como esa cherry y cambié el vestuario totalmente que es el que hice ahora en la última función, ese mi vestuario de cherry actual, digamos pero bueno, igual siempre está eso, porque sabes que con eso jugaste y sabes que con eso eh, funciona, funciona el juego. Entonces es como que lo tengo en la. En, todo se guarda en una mochilita, entonces vos cuando estás en el escenario sabes qué sacar y que no. Y nada, te vas sacando. Y capaz, bueno, si uno no te funcionaba, y bueno, vamos a volver a esa que antes te funcionaba. Y bueno, y así va cambiando, ¿no? Pero sí es muy. Eh, eh, es media, media payaso blanco, como le dicen, clown blanco. Eh, sí, entre blanco y medio, a gusto, pero no tan a gusto, es más blanco, porque le gusta dar medio órdenes y le gusta ser un poco medio así. Eh, pero pero le, le divierte igual, eh, ser un poco... Eh, no, no, no saberse un poco la letra, ser un poco despistada también. Eh, pero pero sí, es más a gusto que, que, que, digo, más blanco que a gusto Sería el chat Acá Varsovia, como... recuerdo Dice, tenías un número Muy bueno con Fede No sé, si quieres comentarnos algo De ese número o que quede en La memoria de quienes lo hayan vivido eh, Fueron un poco Los que vivieron eso, no, no no Porque eso fue para una muestra que hicimos Ahí en Granate en, el, en ese año 2015, fue eh, donde, sí, hice con un compañero, un dúo, y, y nada, fue muy, muy linda esa experiencia porque era la primera vez que nos veíamos contra un público. O sea, habíamos hecho varias veces, de, eh, uno cuando va a hacer un número tiene que eh, antes entrenar ese número, ¿no? Eh, y pasarlo varias veces. Y siempre es diferente porque el clown es así, es diferente, es medio improvisación con un poco de, de, de lo que le surge en el momento, de las emociones. Entonces, eh, en esa muestra, con ese número, surgió algo capaz que no era lo que estábamos pensando desde cuando, de un principio desde ese, de ese número. Entonces, fue como todo mucho más divertido, y mucho más eh, eh, de, de, de ver qué pasa, ¿ves? de la sorpresa, de, del encuentro ese. Y, no, fue muy lindo. No voy a contar cómo fue el número, pero fue muy lindo. <risa> eh, y fue muy, muy divertido y a la gente le gustó mucho. Eh, pero pero sí, fue, estuvo muy lindo. Y lo disfrutamos mucho. Y ya conocemos tu faceta de maquilladora. Ahora nos comentaste un poco de tu faceta de clown, que también vimos en el último circo continuo Y, ¿qué otra cosa más dentro del artístico? Mencionaste el teatro... ¿Hay alguna otra cosa que nadie sepa o que quieras comentarnos que te atraiga del mundo artístico? A ver. <ríe> eh. y, no, me parece que me, me, me voy, me gusta mucho lo que es eso, maquillaje clown es lo que más me representa. De artístico después... Eh, no, tocaba la batería <ríe> Si tuviera una La volvería a tocar eh, Pero ya no toco más la batería <ríe> Porque no lo tengo Tenía una guitarra criolla Que nunca la usé <ríe> eh, Así que como música Mucho que no, que no me gusta escuchar música eh, y, y, y me arraigo Mucho a, a, un, a, te, a bandas De mi adolescencia Que todavía siguen estando Y como que nada, eso Está ahí. Obviamente escucho de todo en realidad. Pero sí. Hacer música, no, no hago música. Después eh, dibujar, no soy pésima dibujando. No sé cómo soy maquilladora siendo pésima dibujadora. <risa> dibujante, dibujadora, dibujante. Y la siguiente pregunta era justamente eso. Fuera de lo artístico, ¿qué la apasiona, señorita? Sí me apasiona. Bueno, ahora eh, estoy estudiando, el profesorado de biología, eh, y, y nada, me encanta, siempre me gustó todo lo que es ciencias, estar en el laboratorio, ser tipo rata de laboratorio, empecé estudiando bioquímica, o sea, porque estaba en, yo quería ser una rata de laboratorio, quería experimentar y estar ahí adentro, encerrada, y bueno, después me di cuenta que no, por eso mismo dejé todo eso, y ahora el, eh, eh, estar siendo profesora te da un poco la libertad también de, de encontrarte con otros, ¿no? De, de tener que, que, que ver cómo hacer con niños, o en mi caso adolescentes. Eh, así que, nada, y un poco el, el teatro, el clown, eh, siendo esto, me, me reayuda. Yo lo veo como un incentivo a poder... Eh, yo adapto un montón de cosas cuando doy clases a, al, al juego, ¿no? Al... al al clown, entonces eh, agarro un poco del clown y, y para dar clases, y funciona, yo creo que, que mi método funciona, <ríe> así que sí, es como es muy lindo, también soy profesora de, estoy dando clases de, estaba dando antes de que empiece todo esto de la cuarentena daba clases de, de biología y de química química es una cosa que también me apasiona, me apasiona los las fórmulas, eh, soy Renner, soy Renner, en ese sentido, pero me encanta. Eh, y nada, los pibes, eh, lo que más me gusta de, de, de enseñar es eso, es ver que los pibes entienden, y tipo, no se van a ir hasta que entiendan, y se lo hago de mi maneras, entonces por pues eso mismo es como jugar, jugar a ver por dónde, por qué lado, eh, les entra Les entra y, y, y entienden a lo, a lo que uno le, le enseña, y es eso, un poco jugar y ser eh, eh, didáctica. Entonces, eh, como yo tengo el faceta de clown, hago ah, oh, como eso, un, eh, un baraje a, a que le, le interese por un lado, entonces... Eh, nada, ahí aparece cherry de docente <ríe> cherry docente y les dice <ríe> eh, pero, pero sí, es feliz, es lindo, me encanta eh, también la ciencia eh, aprender y, y nada me gustan mucho los bichos eh, entonces bueno, por pues eso soy voy a ser, eh, profesora de biología eh, ¿por qué no bióloga? porque es demasiado <ríe> es demasiado y yo me gusta hacer muchas cosas y siento que las 24 horas del día no me alcanzan y entonces siendo docente como que tenés es como más flexible que una carrera eh, universitaria como bioquímica y eso que tenés como que estar sentada eh, aprendiendo. Aparte no es que tampoco soy eh, me sé así rápido, me leo un texto y ya está, ya lo supe, ¿no? Como que necesito un proceso de de entendimiento y de ver cómo qué onda, ¿no? Entonces, eh, siendo, eh, estudiando esto me ayuda también a poder estudiar otras cosas, como estoy estudiando también eh, para el maquillaje, eh, y nada, y entonces puedo coordinar un montón de cosas que no que antes no podía. Si era solo, únicamente eh, bioquímica, era, tenía que estar ahí, por eso me, me, me explotó el cerebro, y dije, no, no puedo, así, yo necesito mis dos facetas. Y bueno, fue un tiempo, fue un, un recorrido largo poder saber qué es lo que me gustaba y qué es lo que quería. Eh, bueno, y ahora estoy acá haciendo maquilladora, charri docente. y docente. ¿Hay algún tipo de maquillaje que te gustaría alcanzar o lograr? Eh, que me salgan bien los, las ilusiones ópticas no sé si algunos vieron eh, mi gran eh, bueno solamente me vas a preguntar lo de las inspiraciones <ríe> pero bueno me puedo, oh, me puedo acercar un poco y decir que mi, que una de mis artistas inspiradoras es Mimi Choi que es una china ah, es una artista <ríe> maquilladora que hace muchas eh, de ilusiones ópticas como, como que si no tuvieras cara o que tuvieras la cara cortada o cosas así y, y nada me encantaría poder llegar a ese a ese nivel de, de, de, de, de ilusiones ópticas que hace ella eh, nada es tremendo vayan a verla porque es tremendo todo lo que hace eh, nah, tiene un montón de seguidores o sea seguramente la habrán habrán visto algún video algún maquillaje de ella en algún lado porque eh, es reconocida internacionalmente como en el mundo del maquillaje y no tan maquillaje también, pero sí eh, es eh, como creo que ese sería como mi gran eh, logro hacer un maquillaje de ese estilo y eh, que salga bien aquí estamos por las personas que admiras, ¿quieres comentarnos quiénes han sido tus maestros? en todos los ámbitos, así que puedes hacer un paneo general Uh, eh, tengo un montón, admiro un montón de gente, eh, a los artistas admiro un montón, porque digo, wow, todo lo que pueden hacer, y por eso me gusta estar entre artistas, me gusta, me gusta ahí como eh, nutrirme de eso, ¿no? como voy <ríe> oliendo arte y nada, como que me inspira, a mí también, entonces, eh, sí, todos mis compañeros, eh, un montón de personas con las que estuve eh, me inspiran, así como... Eh, famosos, digamos, <risa> inspiraciones famosas, eh, aparte de Mimi Choi, en maquillaje me gusta también Paz, Siquez, sí es, que es una tremenda artista, eh, y aparte es muy buena dibujando. Eh, y, y en el mundo artístico eso, en el mundo de Clown, eh, me gusta mucho eh, las, los textos. Eh, de, de Finzi y Pasca, creo que uno de los de Duodña Caniaca saben, eh, Finzi Pasca es como, te abre la, te, me abrió la cabeza en el mundo de clown, que mi profesora me recomendó, mira, esto, y así, o sea, nos daban mucho teórico también, en las clases de clown, y fue como, lean esto, y nos dio Finzi y Pasca, y nada, increíble lo que habla del chabón, y de todo, la posta que te, te habla de... de del clown, después como que, te, ahí como que me dio un, un clic en cómo puedo hacer eh, para estar ahí frente a un público. Eh, después sí, yo que sé, admiro un montón a, a un montón de profes, admiro un montón de, de clowns, eh, de, yo que sé, eh, eh, ay, ahora no me sale ninguna, pero sí, lo que sé, el, eh, eh, una una compa mía que tuve, que ahora es profesora en Aguirre, que es Elvira, eh, también la, la, una bomba de persona, una bomba de clown y, y artista, increíble. Eh, y sí, yo que sé, a todos los continuistas también los admiro un montón y me encanta me encanta estar con ellos y me encanta maquillarles sus caritas y eh, poder hacerles cosas. Y lo más lindo es eso, que me dejan, que me dejan hacer... Eh, me entregan la cara y me dicen tomá soy todo tuyo y yo sí y ahí le doy con todo y me, me encanta, me encanta lo que hacen y me encanta inspirarme en sus maquillajes en lo que hacen también en, en, en el escenario y yo que sé, es como un ida y vuelta ¿no?